Bueno, bienvenidos amigos, una edición de esto, lo que es, vamos a hacer un resumen de lo que fue la reunión de capitanes, junto con capacitación de Rogue Sketch y Colorit y Distrib. vamos a combinar todo en eso, entonces mientras que hablamos de eso, también vamos a hablar un poquito de la capacitación, incluimos eso ahí, que no hubo mayor capacitación, todos los equipos ya saben lo que hay que hacer, entonces, simplemente este video es un resumen de eso, ¿listo? Primero, vamos a ir con lo de los retos. Entonces, nos vamos aquí y vamos a hablar del reto que Vamos primero a hablar de este reto. Y este reto es un reto asíncrono. Recordemos que el día eh, sábado se va a dar el reto y los equipos tienen hora y media para solucionarlo, grabarlo y enviarlo. El equipo, que la hora de entrega es realmente la, la hora inicial, ¿no? Es el tiempo que se toma como tiempo de, del, del reto de cada equipo. Entonces yo lo, re, lo envío a los 30 minutos, así lo haya realizado en 12. Si me demora en enviarlo, cuando se envía, cuando se recibe, ese es el tiempo que nosotros ponemos. Y dependiendo si tienen eh, algún tipo de penalización o no, pues se añade. Bueno, recordemos que las penalizaciones pueden ser de un minuto de cinco, dependiendo del tipo de penalización. Los equipos, una vez, eh, bueno, una vez el equipo organizador y los jueces reciben los retos, tienen hasta 8 horas para calificar ni enviar la rúbrica a los participantes. Esa rúbrica es recibida por los participantes y en ese momento tienen dos horas para apelar si no están de acuerdo con su tiempo. Ellos no saben. o sea, Los equipos solo van a saber su tiempo. ¿Y ustedes están de acuerdo o no con su tiempo? Sí, mi tiempo me parece. No, no me parece por esto. Listo, solucionamos tu tiempo y después ya vemos cómo queda en relación con los demás participantes. Si en dos horas no contestas, se da como por entendido de que no tienes duda, eh, o no tienes reclamo, eh, o si lo haces después, no se toma en cuenta. Listo. Ahora, la premiación. en bueno, eso ya lo hablamos. Y, eh, bueno, eso es como el reto pero es que Una de las preguntas que tenían eh, algunos equipos era que si se podía tener código precargado para este reto. Sí, sí se puede. Vamos a, hacer, vamos a mostrar un ejemplo. Este es el reto, eh, lo que fue en México. Entonces, digamos que yo en México... Eh, yo podría tener diferentes letras diferentes cosas aquí y con unos bloques personalizados que los bloques personalizados para hacer respuesta a esto recordemos que los bloques uno por uno pues simplemente los pongo desde acá sí y se hace uno por uno y tal o si no yo puedo hacer un bloque personalizado como este así hago el bloque le pongo un nombre y luego pues le pongo un nombre a ese bloque personalizado me va a salir algo como esto que dice definir, entonces con ese nombre, y ya le pongo qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando yo pongo punto inicial, va a ejecutar todas estas lecciones, ¿no? Entonces, en este caso, vean que ahí dice punto inicial, va una I, luego espacios, luego un corazón, luego hace otra cosa, luego una M, luego espacios y luego una X. Entonces, mira que eso, eso fue lo que fue el reto de México, de robo ya México, y, y así fue como lo. Eh, bueno, este fue el que yo hice como ejemplo para poder tener en la pantalla de la figura para mostrar los participantes. ¿no? Entonces, eh, puede incluir letras, puede incluir figuras, puede incluir números, puede incluir eh, cualquier tipo de cosa. ¿no? Se ha puesto a hacer fantasmas, hemos puesto a hacer diamantes, hemos puesto a hacer corazones, letras. Eh, números todavía no, todavía no hemos puesto a hacer números. Bueno, uno no sabe, ¿cierto? Que puede haber un número por ahí. Entonces, eso es en cuanto a RoboSketch. Para el RoboSketch se recomienda que si no saben usar RoboSketch, con mucho gusto vayan al tutorial aquí en nuestra página de Mr. Roboto. Eh, hay unos tutoriales, un playlist de eh, Bexco VR y se muestra cómo hacer todas las figuras, números y diferentes cosas con dibujo. ¿no? Eh, básicamente, se tiene que saber manejar los blo el bloque de de avance, de reversa, los de giro y simplemente aquí el bloque para pintar. Eso es lo único, es muy básico, es muy fácil, no se tiene que usar en ningún momento eh, bloques de repetición, se pueden usar si quieren, yo uso, yo utilizo bloques de repetición, por ejemplo, para los, para, para los semicírculos, es muy útil, pero no, no es necesario, ¿no? Listo. Entonces creo que cubre el RoboSketch. Listo, vamos a hablar entonces de this drill. this drill, tiene la misma dinámica de RoboSketch y this drill, eh, bueno, podríamos decir que this drill, vamos para que vamos viendo el, los reglamentos, eh, this drill tiene la misma dinámica, también una y media, lo mismo el tiempo del envío, de envío, la apelación y demás. La diferencia es que, bueno, eh, hay que llevarles unos discos, ¿no? Y ya se con el mapa de this transport. Aquí, este es el mapa inicial y digamos que usted ya puede tener también código precargado, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar cómo sería, por ejemplo, con Distrill. Vamos a, a poner aquí, yo tengo aquí unos códigos que podemos mostrar. Este fue el reto. por ejemplo, robo ya en México. Lo mismo, van a ver que tengo ahí un código precargado, que es un código que se puede reutilizar. Hubo partes que las hice, otras que las hice manual, entonces hay un poquito de todo, ¿no? Y eh, podemos observar que, eh, por ejemplo, aquí va, se va viendo dónde va, ¿no? Entonces ahí hizo este 12, ahí está haciendo el 24, y luego hacer estos bloques. Ahí se ve que está haciendo. Entonces ahí tenía que hacer una MX, ¿no? Entonces alguien preguntaba. Que si se ponían a poner a que se llevaran a los cuadros de color o a hacer una figura, yo dije que sí, que se podía hacer cualquier cosa. Pues, o sea, puede dar una combinación de ambos, puede ser solo figura, puede ser solo llevar a los cuadros de color. Eh, ya. El reto ya está listo, pero solo se va a dar a conocer el sábado también. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, también es muy importante saber usar esos bloques eh, esos bloques ahorran mucho, ¿no? Entonces, yo puedo tener rutinas para que me lleven a este, a este punto inicial, otras rutinas para que lleven los cuadros de color, otras rutinas para que recojan, otras rutinas para que lleven a cada uno de esos cuadritos. O sea, yo puedo tener sub-29, 30, 50 subrutinas, ¿no? todo depende de lo que yo quiera hacer. Entre más subrutinas tengas listas, pues más rápido a la hora de cuando llegue el reto te va a hacer organizar, ¿no? Entonces, va a ser un poquito más fácil, para que sepas. Entonces, eso es el, el, lo que es el reto. ¿No? Bueno, perfecto. Eh, eso en cuanto al Disrael. ¿Ya? Y básicamente lo que se respondió al Disrael es, recordemos, ¿no? Eh, que los equipos tienen que estar listos. Eh. Alguien decía que es que si se hacen tableta o si se hacen computador, tienen más ventajas un equipos que otros. Ahí en la regla es muy claro, ¿no? La regla dice, en cuanto a los dispositivos, dice lo siguiente. Dice, preparación del reto. Sí. Eh, perdón. En, en preparación del reto, dice... Ya se me olvida dónde lo dice. Aquí. Eh, pa, pa, pa, pa. Bueno, creo que en este distrito no lo dice. Pero básicamente aquí sí dice en descripción. O Se recomienda revisar el acceso a internet y el ancho de banda con anticipación al igual que los dispositivos, computador, tableta, celular, que usarán para completar la tarea asignada. Si yo lo estoy tratando de hacer en celular, si ese mi celular no carga, pues mejor no lo hago ahí. no Entonces para que tengan eso muy en cuenta. Entonces eso es lo que es eh, el de los retos distritos. Vamos para coloring. Entonces para hablar de coloring rapidito, para Reto coloring se hizo varias aclaraciones. Número uno, el robot debe entrar de forma completa al cuadro o a la letra. Recuerde que puede ser cualquiera de los dos. Ya vamos a decir cuáles quedaron. Ya se hizo la rifa en vivo. Entonces ya se hizo qué va a quedar. Ahora. ¿Cómo se cuenta el tiempo? Cuando se dice 1, 2, 3, ahí arranca el tiempo y cuan, termina cuando, o se acaban los 4 minutos o cuando termina la función. En este caso, para, para, para, bueno, ya el equipo sabe el número, quedó el reto 3D, o sea, el número 3 y la letra D, 3D. Como ahora estamos usando también letras, no puede ir a otros números o letras. Primero, antes algunos equipos, por ejemplo, para ir a los números 2 y 3, iban por, por programación, iban primero a la A, ¿sí? porque les daba para hacer con programación más rápido, y, eh, y así después eh, eventualmente llegaban al 2. Ya no se puede, porque si tú vas a la A, y luego vas al 3, hiciste 3A, o sea, A3, no hiciste 3D. ¿Listo? Entonces ahí no se considera como válido. Solo el 3 y solo la D. Que quede muy claro. Ah, que eso no está en el reglamento. Mira, nos acogemos a, eh, a, eh, regla, a la regla 4, que es en este caso la regla 4, que dice situaciones no previstas en este reglamento que a criterio de los jueces y del organizador, quienes tengan dan la última palabra de forma inapelable, y esto ya se dijo en la reunión. ¿Listo? Así de sencillo. Debe entrar de forma completa, de forma completa. Cada equipo tiene dos rondas y no está permitido tener código precargado o listo para usarse. Todo debe escribirse en el momento de competir usando un archivo nuevo. O sea, refrescar el archivo nuevo. ¿Listo? Entonces, que eso quede muy claro. Algunos preguntaban, me bueno, preguntaron preguntaron la tableta y lo, del celular y lo del computador. Y también algunos equipos preguntaban... Eh, lo del, del código precargado, no se puede tener nada de código precargado para que tengan eso muy en cuenta. Los invitamos, hay muchos videos ya de coloring. Eh, acaba de pasar una competencia en que se llama el Steam Bots, la encuentran en Facebook en el, del Club de robótica para Maestros eh, o buscan Steam Bots, s t e a m Steam Bots. También se hizo el retro coloring auspiciado por RoboJam y ahí podemos ver lo que hicieron. Eh, que casualmente fue el mismo reto de México, el 2 4 Pero sin embargo, el equipo... Y el, y el equipo de México, que quedó campeón en México, bajó un poquito su tiempo. Pero el equipo que quedó campeón, casi que le sacó 20 segundos. O sea, fue increíble. Entonces, muy importante. Muy importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Vamos. Entonces, eso es lo que es el reto Coloring. Creo que ya hay los equipos, la gran mayoría de los equipos tienen experiencia, algunos son nuevos, pero la gran mayoría de los equipos que participan tienen experiencia. Entonces, contamos con que, pues, ante todo el decoro, ante todo la, el profesionalismo de cada uno de los equipos. Vamos entonces ahora con eh, otro de los retos asíncronos, que es, bueno, ya no es como simulador, pero sí asíncrono, que es el Steam Task. Entonces, el Steam Task, eh, vamos a hablar de él muy rapidito. Y ese es el reto de innovación. Este reto ya los equipos deben entregar el 2 de junio. O sea, día el 1 de junio, perdón. El día martes. Eso está ahí en el reglamento. Dice que se entrega el 1 de junio a las 10 p.m. de la noche. Eso es para que nosotros el miércoles a más tardar ya estemos calificando. ¿Listo? Solo tenemos cuatro equipos. Entonces, por ahí eh, se había dicho lo del premio, pues va, puede dar un ajuste en el premio en efectivo, pero se va a dar igual premio para este, este equipo. Bueno, eh, se debe indicar el nombre del equipo, institución educativa. Todo esto, todo esto está en la rúbrica. ¿Ya? Entonces, lean bien las reglas. Ya hubo equipos que entregaron. La rúbrica está aquí para que vean la rúbrica van a tener dos jueces que van a calificar. Inclusive ya en el calendario dicen quiénes son los jueces. Eh, entonces, bueno, ojalá que les vaya bastante bien con este reto. Bueno, ahora vamos a hablar de los retos con el eh, robot físico. Bueno, el colorín no hicimos nada de... de no, no hicimos mayor cosa de entrenamiento. Ya la mayoría de los equipos conocían. Para el colorín, recordemos que para colorín, eh, los retos eh, los equipos pueden muy fácilmente muy fácilmente muy fácilmente los equipos pueden eh, simplemente hacerlo con bloques ¿no? entonces yo para hacer eh, este de ir de aquí al 3 al D inclusive el equipo que ganó en este torneo que les mencionaba ahorita lo hizo bloque por bloque simplemente duplicando y cambiando valores fue increíble una rapidez y que todos nos quedamos descrestados. Fue un descreste, la verdad. Eh, el de todos los equipos que estaban así como, wow, tan rápido, ¿no? Pero bueno, súper, súper bien. Bueno, vamos entonces, ahora como les decía, a lo que es lo de los retos de físico Vamos con el bomber Muy importante. Recordemos la pista. Los equipos... Aquí hay un logo, que ese logo se puso aquí al final. Lo deben imprimir y lo deben pegar en el centro de la pista. Requisito de nuestros patrocinadores. Hay cinco posiciones de inicio. Los cuadros naranjas y este de acá. Pues esto es una referencia. Esto no está en la pista como tal, ¿cierto? Y pueden estar mirando en cualquier posición. Para arriba, para abajo, para izquierda, derecha. ¿Listo? Ahora, estas posiciones son las posiciones de los vasos. Son posiciones tentativas. Se pueden mover un poquito más o menos. A veces, dependiendo mucho del ancho del robot, por ejemplo, estas dos del centro, pues tienden a que se mueven un poquito más o no. El robot en ningún momento se debe extender, o sea, la posición máxima del robot, eso está muy claro, dice que el robot son de 20 por 20, sin restricción de altura. Cualquier elemento que se desprenda al robot se considera una extensión de este. El robot no debe sobrepasar estas medidas en ningún momento. Ah, entonces tengo un robot que dispara peloticas. Al disparar la pelota, la distancia entre la pelota y el robot se considera una extensión del robot. Entonces ahí pasa el, el, el ancho, el alto, el largo. Listo, excede eh, el tamaño. No se puede extender en ningún momento. ¿Para qué se hace eso? Porque es que habían equipos que decían, no, es que le hago un cañón con agua y tira agua, ¡pum! Y bota el vaso, no. Eh, o ventiladores entonces aquí por eso se pone si tiene que ser, tiene que ser contacto físico o es directo o indirecto o sea yo puedo pegarle un vaso y ese vaso sacar otro vaso, sí pero no poner un ventilador para que saque con viento se debe contar con un interruptor bueno, eso ya los equipos que han participado ya conocen las reglas igual el que no, que pregunte pregunte que para eso estamos por eso estamos para aclarar cualquier tipo de duda que tenga. Bueno, entonces ya creo que Pumple eh, está bien. ¿En qué momento se considera que sale el rol de la pista? Esa fue una de las preguntas de los equipos. ¿Cuándo sale totalmente? Y otra cosa que nos dijeron era que después de la línea negra, eh, si podía ser una línea blanca o puede ser una mesa negra o lo que sea, la respuesta fue la siguiente. Tiene que ser un elemento que contraste con la línea negra. Entonces, si tú pones la pista que tiene un borde negro sobre una mesa negra, no sabemos qué es mesa, no sabemos qué es línea. Antes ah, le puedo poner encima una lona blanca, así sea, de 10 centímetros, válido. O un papel de 10 válido. Sí, un papel o una cartulina o algo, debajo, válido, se puede, no hay problema. Pero tiene que ser muy claro dónde es la línea, o sea, qué es pista, qué es línea y qué es mesa. ¿Se pueden usar me, eh, pistas elevadas? Sí. Sí se pueden usar. L eh, ¿que ¿Por qué? Bueno, porque es que eso no necesariamente da más ventaja. Sale el paso más rápido, pero hemos visto que las pistas elevadas hacen que los eh, robots también se caigan. Eh, hasta el momento no hemos tenido ninguno de los equipos que han ganado o que ha ganado el primero ha sido con pista elevada. Y creo que solo. De con pista elevada, solo uno que quedó en segundo lugar. De resto, todo ha sido con pista plana. Entonces, para tener en cuenta, estrategia. ¿Ok? Perfecto. Creo que llegamos el, rest, el reto Bristol Race. El Bristol Race es nuestro reto para los más chiquis. Que es el robot, el famoso robot cepillín, ¿no? El, el, este es el, el robot de eh, Bristol Race, un cepillito. Tienen que ser cerdas, deben estar en contacto con el piso. Eh, puede ser hélice o puede ser vibración. Pero muy importante que no se pasen las medidas que es de 10 por 10. ¿Listo? El robot en ningún momento se puede empujar. O sea, tú lo pones y, y que la solo no se puede empujar. Tuvimos un problema con eso con algunos participantes la vez pasada. Eh, es una distancia de 1.5 metros. La pista tiene un ancho mínimo un ancho mínimo de eh, 30 centímetros, de 15 centímetros, perdón, pero no hay ancho máximo. Entonces yo lo puedo hacer en un corredor abierto. O le puedo simplemente, el ancho de la pista, le puedo poner una tabla o algo de 15 centímetros. No hay ningún problema. Listo. no En una superficie plana, no inclinada. Eh, bueno, entonces están las reglas, pero bueno, eso es lo que más dificultad hemos tenido, que a veces empujan el robot... Muy importante que todos los equipos tengan listas los flexómetros y las cintas métricas pegadas en sus pistas. Entonces, si la mía es la de Bristol Race, pego la cinta métrica lista en la pista para que cuando me digan homologuen, yo voy, muestro el principio y muestro el final y salgo rapidito. Y para eso se pone en los robots físicos, se está poniendo una tabla de medida, para que pongan el robot encima y es más fácil medirlo así. Eh... Que no la quiero hacer así, la quiero poner con dos reglas o dos flexometros o dos cintas métricas. Se puede hacer, pero entonces ten las listas. Que sea rápido. ¿okay? La idea es que eh, cada una de las homologaciones no tenemos por qué demorarnos más de un minuto por, por equipo. Debería ser muy, muy rápido. Si se tienen las cintas métricas listas, para robots físicos en un, un minuto por equipo es suficiente. Máximo dos. ¿Listo? Y que tengan todo listo, porque a veces llega uno, ay, espera un momentito, ¿dónde está la cinta métrica? ¿Dónde está la regla? No, no, todo listo, por favor. Bueno, creo que ahí ya estamos súper bien. Ah, bueno, otra importante, la línea de llegada y la línea de salida se cuenta de borde externo a borde externo, o sea, la línea, el robot debe salir detrás de la línea y termina cuando pasa la línea de llegada. Entonces se cuenta el metro cincuenta del borde externo de línea negra a borde externo de línea negra de llegada. Perfecto. Todos los reclamos de los retos en vivo deben ser durante el reto. Y ojalá lo más cercano al momento que pasó. Nos ha pasado que es que, ah, Que es que usted me dijo que no podía hacer esto y en la horrenda pasada, el equipo lo hizo. Bueno, ahí revisaremos a ver qué pasó. Ver, nosotros también somos humanos, los jueces también se equivocan. Hasta a mí, que soy el que escribo las reglas, me pasa a veces que se me olvida algo y estoy después y se me pasa. Y son los equipos los que me recuerdan. Eso ha pasado. ¿Listo? Eso ha pasado y puede pasar. Muy válido. ¿Ok? Ahora, muy importante, muy importante que ustedes tengan en cuenta eh, primero que se lean las reglas, que las tengan muy, muy, muy, muy muy claras Y que esos reclamos se hagan Primero lo debe ser un miembro del equipo, no el coach. Y se hagan de una manera cordial, cortés. Que se haga... Eh, tengo una pregunta. Eh, vi que tal equipo hizo esto. ¿Eso se puede? ¿No se puede? Eh, sería bueno aclararlo. Ya. Ha pasado. A veces, eh, muchas veces es como, dicen, como le dicen a uno en la casa. ¿no? no es lo que dice, sino el tonito. El tonito, el tenito con que se dice es lo que a veces incomoda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, en este momento vamos a ir a, a las reglas de, nos queda faltando, ya vimos Bumper boat, ya vimos Bristol Race, viper Race. Biped Race, tengan en cuenta que ya cambió, no es solo auto, entonces dice que se puede usar cualquier tipo de plataforma, pero debe ser VIP, o sea, que debe tener dos extremidades, que actúan como piernas, el uso de, de rugas no está permitido, por caminar, pues ahí dice la dimensión máxima de la base ¿qué es la base? entonces si tomamos este robot como referencia la base es lo que está en contacto con el piso ancho y largo ya eso es lo que no debe medir más de 15 el tamaño del robot que hay para arriba o el ancho del robot que hay para arriba no importa es lo que, lo que está en contacto listo ya eso es para mí pero un metro cincuenta lo mismo mismas condiciones de, de ahora el ancho de la pista es de 20 centímetros, un poquito más grande, el mínimo, pero puede haber un ancho más, no importa, puede ser abierto. Y vamos a tener lo mismo para los reclamos. Recuerden que debe ser en el momento, los capitanes pueden instalar frente a los jueces en su momento. Una vez ya terminó el reto, y es que vi el video y no estoy de acuerdo con algo, na nada eso es como terminar el partido y después ir a la casa a ver y me di cuenta que el, el, el gol que he marcado no fue el gol o, el, o, el, o la falta no fue falta. Pues sí, pues es su momento de tomar esa decisión y ya. Si tú lo dices, tenemos forma de mirar, tenemos eh, forma de mirar un, un bar, un, un video, solo se mira si el, el juez considera que es una, un reclamo válido. Pero si tú me dices, no, es que mira, no estoy de acuerdo porque es que ese robot no me parece que tenga las medidas correctas. Bueno, ahí yo te digo, bueno, ya nosotros la podemos mirarlo a ver si se puede volver a medir en vivo, pero ya se homologó, ¿cierto? Y la homologación, pues, según lo que homologamos, está válido o no. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Tratarlo de hacer de una forma oportuna, directa y clara. Y ya para terminar, vamos a hablar del reto Skill Drive. Primero vamos a mostrar la pista. Bueno, la pista también está en las reglas. Eh, el reto es que el es un reto nuevo, radio controlado. Eh, no importa la cantidad de motores, no importa la cantidad de, de nada en este momento, pues del, del, del reto. Lo que importa es el tamaño y que sea radio controlado. 20, máximo 22 de largo por 20 de ancho. Chicos, respeten eso. Ahorita tuvimos un inconveniente con un equipo. Le tocó cambiar el, el kit, el, el robot, porque... Se le pasaba un centímetro, pues, dónde ni de bien. ¿De dónde se cuenta? De la parte más larga adelante a la parte más larga atrás. En este caso, por ejemplo, esto contaría como parte del robot. Así no lo esté usando. Si no quiero que cuente, me tocaría cortarlo. Entonces, ahí se cuenta. ¿Listo? Ahora, muy importante. Ahí dice que el robot, eh, dice algo muy claro, y dice, debe empujar el objeto. En ningún momento se puede usar con pinzas u otro objeto que restiga el movimiento. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Esto es guiado. Ahí el robot, o sea, si yo saco el robot, ahí no está sujetando. ¿Cierto? No hay sujeción del robot. Es muy importante, no hay sujeción. Pero si lo, por ejemplo, si lo tuviera aquí abajo, vean la diferencia. Si lo pongo aquí abajo, ahí sí hay sujeción. No está libre. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso, eso se considera como una pinza o una garra. Pero si está así, así esté con muy poquito margen, no se considera, o sea, que usted devuelva y el vaso quede en su posición, ¿sí? Eso es lo que se considera con que no haya gable, que sea empujado, empujado, es que esto es empujar también, ¿sí? Si yo me devuelvo, pues mira que no hay sujeción, pero si yo lo pongo aquí, así, y me devuelvo, pues sí hay sujeción, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya tuvimos un, un, un, una experiencia con el reto SteamBots eh, que se hizo Skill Drive. Fue, digamos, una prueba que hicimos, por eso lo que hicimos, eh, quisimos prestar o asociarnos con este eh, torneo para que hicieran con el Skill Drive y nos gustó, nos gustó como lo hicieron, ¿no? Eh, cositas para mejorar. Muy importante, cuando estamos haciendo este reto, eh, si vemos la, la cámara, ojalá, ojalá, la cámara cuando la ponemos se vea en pantalla más o menos la pista así, o sea una vista cenital, que es una vista cenital que está totalmente encima de la pista lo mejor posible en la medida de lo posible si es una persona que está grabando que la persona vaya grabando lo más cerca del robot, haciendo un zoom para ver que el vaso nunca sale si ¿Sí? va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo va siguiendo, con una distancia prudente eso es muy bueno porque así podemos ver en todo momento el vaso. No el robot, el vaso. Cuando pegamos las hojas, las hojas, eh, hay un video que está en la página de robot robot que muestra cómo pegar el, las hojas de este reto. Y cada sección, entonces, tenemos 13 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cada sección parte, cada parte de aquí, de esta, de esto es una sección de línea. Y esas secciones de línea eh, son las que cuentan. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno. Vamos entonces, eh, en cuanto a Skill Drive, otra, otra de los inconvenientes que tenemos, este es el principio este es el final. O sea, va a ser así las tres rondas. Principio y final. Ajá. De A, H. Ah, ¿Listo? Por la línea llevando el vaso, el que no puede salir es el vaso, el robot sí puede salir de la pista. Debe ser hasta el final, nos pasó un equipo que trajo el vaso hasta esta parte, y aquí volteó y el vaso se fue por acá. Y no tocó esta parte. Entonces se consideró 130 puntos sin bonificación de tiempo. Si yo lo no llevo hasta el final y me solo tiempo, eso bonifico, me dan puntos adicionales, un, un punto por cada segundo que me subo. Si no llega hasta acá, pues solo serían las secciones, que son 13. Entonces, ahí tengan eso muy en cuenta. Trataremos de eh, implementar var cuando se pueda. En ese caso, si hay una duda, algo que vimos, si hay una duda, si salió o no salió, ¿se va, a permitir, se va a permitir que el robot termine y se le cuenta su tiempo si termina, o si se sale después, y luego se determina dónde se salió, o si, eh, o si es válido o no. Listo. Si digamos, se, se le permite terminar, y después se determina que salió acá, pues solo le contaría hasta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Setenta puntos. Así se le haya per permitido terminar. Es más que todo, para poder revisar el Bar con calma Sí, porque si no... El, el equipo está perdiendo tiempo mientras que se revisa sí, no, si sí fue, no fue, y a veces no es, porque los jueces también nos equivocamos. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿no? Muy importante, y eso lo vivimos hoy, un respeto ante los jueces increíble. Eh, no hubo reclamos, pues solo hubo como unos equipos que dijo, no, no nos parece que salió, y nosotros revisamos y dijimos, a veces, tienes razón, o a veces... Nosotros miramos y sí si nos parece que, que salió. Entonces, el juez del bar normalmente, en este caso era yo, yo miraba, tomaba un screenshot de donde quedaba, donde creía que había salido, y lo analizamos entre los jueces. Y ya entre los jueces, cada uno daba su opinión, determinamos si sí o si no. Bueno, eh, los vasos tienen que ser de 7 onzas, ¿no? ¿Cómo sé que es de 7 onzas? Bueno, porque dice 7 onzas o porque al medir este, lo que es el ancho, no debe medir, debe medir aproximadamente 7 centímetros. Ah, es que mide 7.8. Eso no es 7 centímetros aproximados, es 8 aproximado. O sea, si es 7 centímetros aproximados, 6, 8, 6, 9, o 7, o 7, 1, 7, 2, 2 milímetros ahí de, de juego. No más, no más. Entonces, para que tengan eso en cuenta... Bueno, eso es el reto es Skill Drive y creo que ya hemos terminado. Entonces ya cubrimos el reto Skill Drive, Viper Race, Bristol Race, Bumper, PodColoring, Robo Sketch y el Steam Task. Eh, creo que esos son todos los retos. Entonces esperamos que haya quedado todo muy claro. Y demás. Los, eh, solo tenemos dos equipos eh, internacionales que son el equipo de Filipinas y el equipo de eh, India, pues ellos estuvieron en las reuniones y se les explicó ya. Entonces, muchas gracias, creo que eso es todo. El equipo que tenga alguna duda, por favor escribir internamente. no Escriban internamente. Pueden escribir también a info.robojan.com y con mucho gusto, sí. O sea, si ustedes nos escriben a, a nuestro correo, que es este, ahí, ahí qué pena van a ver los los eh, Nuestros correos privados No, mentiras Pero es esto, ¿no? Aquí se les va a dejar Es info.robojam O sea, info.robojam gmail Entonces, por favor, nos escriban Y eh, Con el mayor de los gustos Con el mayor de los gustos eh, Les trataremos de responder Un saludo, un abrazo Espero que todo haya quedado muy claro Muchas gracias.